Desde que empezamos con estos vídeos hemos ido en orden desde la década de los 70, hemos empezado con Arnold, luego hemos cubierto a otros grandes de esa década, hemos hecho a Franco Columbo, Lu Rigno, Frank Shane, luego hemos avanzado hacia los 80, empezando con Lee Haney, hemos cubierto a Tom Platz, Mike Menzer, Rich Gaspar y Lila Brada, y parecía que íbamos en una línea eh, lógica, temporal, avanzando por el tiempo. Pero el otro día me he dado cuenta, leyendo un cómic de los años 60 de Spider-Man, en el que hacía mención a Steve Reeves, como estáis viendo ahora, pues me he dado cuenta de que nos hemos dejado a un grande del culturismo, a al... alguien que posiblemente su impacto solo sea comparable al impacto que ha tenido Arnold en el culturismo, eh, el primer culturista que acercó el culturismo al gran público a través de sus películas, así que sin duda ninguna se merece un vídeo. Eh, y eso es lo que vamos a hablar hoy, vamos a cubrir su vida, tanto en los escenarios como fuera. Así que espero que disfrutéis del vídeo y espero que aprendáis algo. Steve nace el 21 de enero de 1926 en Glasgow, en Montana, en la granja familiar, hijo de Lester Del Reeves y de su madre, Goldie Reeves. Y bueno, desgraciadamente un año después de su nacimiento, en el 27, su padre Lester fallece en un accidente en la granja con lo cual Steve pues crece sin la presencia de su padre y a pesar de ello pues crece en la granja en compañía de su madre yendo al colegio allí mismo en el Glasgow Middle School y ayudando con el mantenimiento de la granja que además pues sin estar su padre pues eh, caían las tareas en su madre y en él y bueno tras nueve años sin su padre supongo que el motivo por el que se mudan es que su madre ya no daba abasto con tantas tareas de mantenimiento en la granja siendo solo dos y deciden mudarse a California, se mudan a Oakland, en California, cuando Steve tiene solo 10 años. Y bueno, pues está a esta edad tan temprana eh, ya tenía pequeñas discusiones con su madre por la mala postura que tenía siempre, ya que caminando pues siempre sacaba la típica chepa. Y a su madre pues no le gustaba nada, con lo cual decide comprar un artilugio que había en la época, el típico artilugio de la teletienda, eh, que cuando torcía la espalda pues le pinchaba y le hacía daño, con lo cual no torcía la espalda. Y seguramente, o bueno, se, se dice, y él mismo ha dicho en, a, en alguna ocasión, que esta fue la primera vez que, bueno, pues no empieza a desarrollar un interés con el culturismo porque era muy joven y, en definitiva, pues no tenía nada que ver. Pero es el primer momento en el que él desarrolla una conciencia de lo que es el cuerpo humano, de lo que es el físico, de tener buena postura, y comienza a usar el, el aparato. Y, eh, bueno, remarcar rápidamente, porque... Yo creo que es difícil entrar en el contexto de la historia de, de Steve. Hemos comentado en la historia de la eh, mayoría de culturistas de los 70, de los 80, que ellos entraban en el culturismo por ver una revista de alguien muy fuerte y que eso les metía en el culturismo, les daba ganas de formar parte de ello. Eh, y recordar que a Steve Reeves pues eso, era imposible, eh, no porque no tuviera acceso por la zona ni nada de eso, sino por la época. Recordamos que nació en el año 1927, en plena gran depresión americana, una época de hambre, una época en la que había mucha escasez de todo, con lo cual el culturismo prácticamente no existía y bueno pues a no ser que hubiese hecho un viaje temporal al futuro a por unas revistas pues le era imposible saber lo que era el culturismo y simplemente para dar un poquito de contexto eh, la, funda o la federación IFB, la que conocemos todos. Eh, todavía le faltaban 20 años para fundarse cuando él nace porque se fundó en el año 1946 y poco después del tema de la postura con su madre y del tema del artilugio pues en el colegio pierde un pulso contra un niño más joven que él y tan dolorosa derrota pues lógicamente es el detonante para que empiece a ir al gimnasio y descubre el gimnasio de Ed Yarik que era un apasionado del culturismo en la época y un hombre bastante adelantado a su época en muchos sentidos y este pues le convence para entrenar en serio y se convierte en su entrenador y durante los próximos años trabajan juntos y bueno pues se eh, dejan bastante claro y consiguen mostrar que steve tiene una genética privilegiada para su edad y para la época y bueno pues que tiene mucha facilidad para desarrollar esa forma de nube por si, por su cintura pequeña y por su facilidad para crear masa muscular sobre todo en la zona de los dorsales y bueno pues unos años después con 18 se gradúa del colegio y steve decide inscribirse en el ejército para servir en el pacífico y bueno pues se va hacia allá en plena segunda guerra mundial parte en el año 1944 a filipinas pasa allí un año sirviendo y al año siguiente le mandan a japón donde pasa otro año y en el año 46 acaba la guerra y vuelve a casa y tras pasar dos años lejos de casa sirviendo al ejército pues vuelve con muchísimas ganas de retomar sus entrenos con su mentor Ed Jarek y prácticamente lo primero que hace es volver a entrenar con la idea de competir ese año en los eventos que había en la época eh, fundamentalmente de la federación que había que era la AAU y bueno pues se ponen de nuevo a trabajar en el gimnasio a entrenar y también empieza a estudiar quiropráctica y fisioterapia porque un amigo que había hecho en el ejército eh, que seguramente algunos conozcáis llamado Jack LaLanne, que posiblemente se merezca otro vídeo aparte pues bueno Jack le convence para hacer la carrera de fisioterapia con él, Jack para los que no lo sepáis pues recuerdo ha sido una estrella de televisión, ha inventado las máquinas de zumo de naranja así batido varios récords de natación y bueno pues hacen la carrera de fisioterapia juntos y tras poquito tiempo entrenando de vuelta con Ed pues compite por primera vez en el Mr. Costa del Pacífico como digo de la AAU evento que gana en el año 47 46 perdón y al año siguiente en el 47 pues lo revalida y lo gana de nuevo y ese año en el 47 además de ese evento gana también el Mr. Western América y el Mr. América todo de la misma federación en el 48 queda segundo en el Mr. USA por detrás de Clarence Ross. Y después viaja a Londres por primera vez para su primer Mr. Universo Nava. Gana su categoría, pero bueno, en el overall se encuentra con un legendario ya John Grimek y queda segundo y aprovechando que estaba en Europa pues viaja a Cannes en Francia para el Mr. Mundo, evento que gana cerrando así ese año del 48 y al año siguiente en el 49 pues compite solo una vez quedando tercero en el Mr. USA y finalmente se despide del mundo de la competición por todo lo alto en el año 50 ganando el Mr. Universo absoluto batiendo al legendario y posterior ídolo de Arnold, Reg Park y tras esta corta carrera competitiva de solo cuatro años pues decide ponerle punto y final posiblemente porque ya no le quedaba nada que ganar en la época el mister universo era lo máximo que había no había nada más prácticamente la fb no existía o estaba en pañales todavía entonces bueno pues decide acabar su carrera de competición centrarse en otras cosas él contaba que eh, bueno, durante esta época de competición pues un productor de cine le había comentado que intentase ser actor, porque le veía tablas de actor, le veía buen aspecto y le dijo que, bueno, pues que probase suerte porque le podía ir bien. Y con lo cual, al acabar su carrera competitiva, decide mudarse a Nueva York para eh, ir a una escuela de actuación allí. Y bueno, pues deja un poquito el culturismo de lado en esa época. Eh, va a la escuela de actuación, como digo, y comienza a aparecer en alguna obra de teatro. Eh, pues apareciendo poco a poco en pequeños papeles, pequeñas apariciones. Y en uno de sus pequeños trabajos, pues le ve el cineasta, productor y miembro fundador de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, llamado Cecil B. de Mille. Y bueno, pues este hombre andaba buscando un actor para hacer de Sansón en su próxima película. Y en cuanto ve a Steve, supo que lo había encontrado. Con lo cual, pues le dan el papel y con solo 22 años, porque recordemos que solo tenía 22 años todavía, pues se muda a Los Ángeles para la película. Y al llegar allí le comunican algo que él no sabía, que es que para el papel tiene que perder unos 8 kilos aproximadamente de masa, porque decían que se le veía muy grande en cámara, y le dan muy pocas semanas para hacerlo. Eh, finalmente no le dio tiempo de hacerlo y le echaron del papel. Le dieron el papel definitivamente al actor Víctor Mature, y ante la decepción pues Steve decide no cesar en su empeño de ser actor, continúa con sus pequeñas apariciones apareciendo donde puede hasta que en el año 54 pues es su primer pequeño papel en hollywood en la película atena de richard Thorpe tras esa eh, pequeña introducción a lo que es hollywood pues consigue otro papel en la película Jail Bait y justo después del estreno de esta película es cuando tiene su gran éxito en el sentido de que es cuando pues se le da una gran oportunidad eh, de una manera muy inesperada porque su primera película, Atena, resulta que fue un gran éxito en Italia y da la casualidad de que la vio el director Pietro Francischi y este hombre pues llevaba cinco años buscando a alguien para hacer de Hércules en un guión que había escrito y sin pensárselo dos veces le mandó a Steve una carta, un billete de avión a Italia y un pago por adelantado y al llegar a Italia pues se reúne con Francischi y este pues le hace firmar un contrato no por una ni por dos sino por siete películas de Hércules que pues lógicamente lo firma porque era una gran oportunidad se ponen a trabajar en la primera película de Hércules y bueno pues al poco tiempo en el año 58 la estrenan en Italia poco después se estrena en Estados Unidos y se convierte en un éxito que en la época pues no tenía precedentes se convierte en la película más taquillera de la historia ...recaudando un total de 40 millones de dólares, algo que jamás se había visto en la época... ...y bueno, pues lógicamente esto hace que Steve se convierta en una estrella internacional... ...y hace que el éxito que ha tenido, pues... Eh, ...hace que otros culturistas se muden a Italia, a ver si suena la flauta también... ...y este fue el caso de Reg Park, eh, con quien Steve se había visto a las caras en el Mr. Universo del año 50... Y durante los próximos años pues continúa su carrera cinematográfica en Italia apareciendo en un total de 18 películas eh, además de la original de Hércules eh, apareció en películas como Hércules desencadenado La batalla de Maratón, El terror de los bárbaros Los últimos días de Pompeya El diablo blanco, Morgan el pirata, El ladrón de Bagdad, Rómulo y Remo Guerra de Troya, La leyenda de Enea, Hijo de Espartaco Sandokan, Piratas de Malasia y finalmente Vivo por tu Muerte en el año 67 y durante estos 10 años de trabajo en el mundo del cine pues se convierte en el actor mejor pagado del mundo se convierte en actor número uno en más de 25 países y se convierte pues en una celebridad sin precedentes y tanta fue su fama pues que le ofrecieron grandes papeles como en un momento determinado le ofrecieron el papel de superman Papel que curiosamente eh, ocupó su tocayo prácticamente George Reeves en la serie de televisión. Le ofrecieron también el papel de James Bond. Hubiérase sido el primer James Bond, y ese papel, pues bueno, como todos sabemos, fue a parar a Sean Connery, que, de pequeña curiosidad, también fue culturista y compitió en el Mr. Universo del año 53. Entonces, bueno, pues fue un actor muy, muy reputado. Porque para rechazar este tipo de papeles, pues lógicamente, imaginaos la cantidad de dinero y de, de fama que tenía. Y bueno, pues tras solo 10 años en el mundo del cine, decide retirarse por un motivo muy sencillo. Y es que en la película Los últimos días de Pompeya, tiene un pequeño accidente en el rodaje. En un momento en el que eh, su carruaje de caballos, eh, pues en un momento se vuelven locos y le tiran contra un árbol. Se lesiona el hombro de gravedad. Y decide pues no curárselo porque quería acabar el rodaje y nunca se lo acaba curando. Sigue actuando otros 8 años, pero bueno, pues definitivamente en el año 67 ya no podía prácticamente eh, entrenar. Y si no podía entrenar, pues no podía mantener el físico. Y bueno, pues era el físico gran parte del de motivo de su fama. Y además, pues a finales de los 60 el género de mitología clásica estaba pasando de moda estaba dando paso a los westerns que bueno pues hoy en día son también clásicos y él vio eso vio que no se quería tampoco adaptar y decidió retirarse se muda de vuelta a california recordemos que llevaba todo este tiempo viviendo en europa y se compra un rancho de caballos en california donde se muda con su segunda mujer Aline, hasta que ésta fallece en el año 89 y en su granja es donde pasa el resto de su vida cuidando del ganado y escribiendo escribió un total de tres libros incluyendo el libro power walking en el año 82 y en este libro pues presentó un sistema nuevo de entrenamiento que consistía en caminar con pequeñas pesas en los pies y en las manos y defendía pues que era un gran método para mantener la salud y el físico en personas mayores o incluso en atletas y curiosamente la idea tuvo un boom durante los 80 estuvo en programas de televisión hablando de ello y fue muy muy bien hasta el punto en que vendía además del libro las pesas especiales para hacer power walking y bueno pues además de este libro escribió el clásico building de classic physique de natural way en el año 95 y finalmente sacó el libro dynamic muscle building en el que compartía sus opiniones sobre entrenamiento nutrición y la evolución durante los últimos años y tras escribir sus tres libros pues finalmente fallece en el año 2000 porque le, de le detectaron un linfoma o cáncer del sistema linfático y desafortunadamente pues falleció durante la operación por un coágulo que se le formó y falleció en escondido california a los 74 años pero bueno no vamos a acabar con lo negativo vamos a acabar con lo positivo y lo positivo es que fue una figura sin precedentes en el mundo del culturismo, en el mundo del cine también, pero bueno, eso es otra historia. Eh, el primer gran culturista que acercó el culturismo al gran público, que lo hizo popular, que lo, le dio visibilidad. Si os metéis en internet y veis foros, muchísima gente de los 60, de los 70, incluso de los 80, eh, le tiene muchísimo cariño a Steve Reeves, le, le considera el mejor culturista de la historia, le considera... Eh, bueno, pues un icono y la realidad es que es un icono, todos le debemos mucho a Steve Reeves, así que espero que este vídeo le haya hecho justicia a su vida, a su legado, espero que lo hayáis disfrutado, si es así dejadlo en los comentarios, dadle al like, suscribiros al canal y sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo.